amigos del canal Random! Aquí estamos de nuevo con la quinta entrega, la quinta ya de todos los calvos son malos La mejor sección del canal, donde vamos desvelando la verdad, la verdad de la maldad de la calvicie Todos los calvos son malos y quieren dominar el mundo, están todos unidos en un complot mundial Y en esta sección, en esta puñetera sección, descubrimos la verdad, ¿Eh? Tenemos aquí gente como Pini, que es Atea, atea de, de, de, del... No, ¿cómo se podría, Agnóstica del movimiento calvo malvado Porque tú eres calvo y quieres disimular Quieres engañar a la sociedad Y siempre estás diciendo Es que hay calvos que son buenos, tal y igual Bueno, Pini, no te has presentado ni nada No, es que no me has dejado hablar iba, eh, Vamos, iba encarrilado Viniéndote arriba y bueno, sí. hola, eh, pues nada, que Sam va a hablar de que todos calvos son malvados, ya sabéis que yo no comparto al 100% su teoría sí le tengo que dar razón de que últimamente se ven muchos villanos en las películas que son calvos Es que no lo digo yo, es que la verdad está ahí, ¿vale? Y por favor os lo pido, vamos a empezar con los calvos, pero por favor, si intentáis, osáis intentar rebatirme, ¿eh? Pues al menos aseguraos de que digáis calvos que no estén puestos en otras partes. Porque ya van cuatro partes y siempre se dicen de las anteriores. ¡Ja, ja, Homer Simpson, ¡Ja, ja, el profesor Xavier, ya están, ya están, en el 1, en el 2, en el 3. ¿Vale? Ya está. Solo quería decir eso. Porque bueno, eh, lo mejor que podéis hacer es pinchar, pinchar, pinchar. Pinchar, pinchar, pinchar por todas pinchar. partes, ¿eh? Veis las anteriores y volvéis aquí, porque será exactamente igual que las anteriores. Bueno, Pepi. Pues eh, pa para empezar, bueno ya sabemos que todos los calvos son malos. Quieres ejemplos? Es que hay a, a, a Cascoporro. Mira, por ejemplo, conoces la película La celda 211? una sí, película claro. ¿Quién es el malo? El Luis Tosar. Sí, vale. Expándelo es un poco más. Hace el... el papel de mala madre. Mala madre, que es un preso, el jefe de la cárcel, el más peligroso de toda la cárcel, que tiene de peculiar. ¿Eh? Luis Tosar en la película Cena 211 eh, pues Que tiene la ceja como dos gatos acostados Sí, vale, pero es calvo eh, ah, Mala madre, mala madre, el villano de la película es calvo Y esto es bastante común en el cine de Luis Tosar Recordad, por ejemplo, la película de Mientras Duerme Que hacía de calvo maligno Que se dedicaba a colarse en casas de los vecinos para putearlos O la última, la de A quien ayer hierro mata Que hace de enfermero malvado que se dedica a torturar a los abuelos ¿eh? El pobre hombre le han encasillado en papeles... Ya no, ¿eh? Pero, ¿por qué? Porque es calvo y tiene que hacer de malo Espera, ¿lo, lo han encasillado En papeles de malo porque es calvo Claro tenemos un actor bueno que es calvo Pues tiene que hacer de malo en las películas Esto es así Impresionante Otra, otra serie Ahora vamos a ver Ya que hemos hablado de la cárcel otro, Otra serie famosa de, de, de cárcel ¿De ¿eh? una cárcel de mujeres se te ocurre? Hay, hay, hay mujeres calvas en esa serie no no no, no, no, no Hay mujeres calvas No, no, no hay mujeres calvas Bueno, no, no. alguna habrá Pero no hay mujeres calvas Pero ¿Quién es el villano más villano de la serie? es peor que Zulema Peor que Anabel ¿Quién es el, el villano peor? El, el, el peor de todos Sandoval ¿Y qué tiene peculiar Sandoval? Eh, ¿Eh? ¿Qué tiene de peculiar Sandoval? Que está rodeado de mujeres Sí, ¿y qué es? Calvo, es un calvo como tú. Bueno, él, él es yo, más... Yo... Él es más calvo que tú. Él es calvo malvado mira del todo. Más. Tú todavía conservas ciertos vestigios de pelo, pero lo que no conservas es dignidad con esta cortinilla con la que te acaba... <risa> Aquí ahí, se le va de las mano. Venga, sigue, sigue. Ya va a pasar lo mismo que en el último vídeo, que al final me enfadé y me fui. No, pero mira, hablando de cortinillas, ¿eh? otro calvo malvado, torrente Torrente, torrente va a ser bueno ahora. ¿eh? Torrente siempre ha sido malvado. Torrente, claro, malvado. Es un tío que se gasta el dinero en drogas, estafa la seguridad social con su padre, se lo gasta todo en mujeres de mala fama. ¿eh? Mm -hmm. todo, o sea, una joya, vamos, una joya. ¿Algo que decir? Mm -hmm. ¿Es bueno? ¿Tiene un buen fondo o algo? Es que en el último vídeo, en el 3, porque el 4 fue de videojuegos Hablamos de las Tortugas Ninja Y hubo gente que, que comentó cosas de las que yo no me había dado cuenta Y tú seguro que sí Pero te las tenías calladas eh, Calladas porque no quieres desvelar a tus compañeros de gremio Pero qué dices <risa> Compañeros de gremio malvados ¿eh? Mira, por ejemplo, las Tortugas Ninja Todos conocemos las Tortugas Ninja Bueno, sí ¿Y qué tiene de peculiar las Tortugas Ninja? Quieres eh... el archienemigo de las Tortugas Ninja, que son malas también. Bueno, ya lo, que, pues, ya lo contamos en el 3. Tiene varios villanos, ¿no? Pero bueno, bueno el principal es Shredder ¿Y Redder qué es? Eh, pues es un tío, bueno, depende de la versión, ¿no? Porque en las... Peli... Es calvo, no en redes. Es calvo en la serie. Ya está, no en redes. No, que en esta versión tenía un mechoncito calvo, en todas. Todas, todas, todas. Y además es que es algo que ya lo hemos visto otras veces, que siempre el protagonista, el bueno, tiene pelo y su archienemigo es calvo. Siempre O sea, es que es un patrón que se repite no, Se eh. repite desde los romanos No, no ¿no no, no, no no. ¿Cómo que no? Mira Su archi enemigo, A ver, a ver, estás diciendo que el malo No tiene pelo, pero El bueno sí, las tortugas ninja no tienen ver, pelo No, Pero yo estoy hablando en general Las tortugas ninja son malas Lo que pasa es que tienen, ya lo comentamos pues son malas. Las tortugas ninja no trabajan eh, Y tienen dinero para comprar pizzas Lo que hacen es pactar con el Reder Tienen un pacto Que el Reder, manda criminales Ellos las detienen haciendo un paripé Y reciben dinero y, y sí, con sí, ese sí. dinero se compran las pizzas O sea, todo es un plan para el Reader conseguir dinero Y las tortugas llevarse dinero Y que los delincuentes intermedios con pelo no se lleven nada Ah, ¿eh? claro, es que siempre me había preguntado ¿Dónde sacaban dinero las tortugas niño. No, no puede ser, no puede que ser Que sí, malas. que sí, lo que te decía El bueno siempre tiene pelo Y el malo siempre es calvo Siempre los archienemigos siempre son así Por ejemplo, Austin Powers Austin Powers, ¿quién es su archienemigo? El doctor maligno, calvo uh -huh. Y yo también, o sea, sí, también es calvo Pelo y calvo más, Caneda Akira, ¿tú conoces el cómic de Akira? Sí Kaneda es el protagonista, tiene pelo ¿Y quién es el archi de Caneda? El Tetsuo Tetsuo, calvo, además este es calvo a tu nivel O sea, en plan ah, ya... Está, está, ya... está bueno, ya... Que perro. no, que yo, yo, yo no soy sé sí, calvo que sí. El cómic, mi cómic favorito Predicador, Jesse Caster Tiene su melenilla, su melenita, ¿eh? la serie tenía super sexy. un tupé rockero un tupe roquero que depende del capítulo, pero tiene su, su un tupe un poco melanita, depende. ¿Quiénes son los archienemigos de Jesse? Pues, ¿Eh? yeah. Queen Cannon, ¿eh? que tiene las gafas de Bartolo, ¿eh? calvo como un pelón. ¿Eh? Y Star, el villano principal, el Cabeza Pimporra ¿eh? ¿Qué Cabeza Pimporra? Tío. Cabeza Pimporra, ¿eh? le pegan un corte y su cabeza parece una gran Pimporra De hecho, en el cómic se lo dicen muchas veces ¿eh? ¿Algo que decir? Star es bueno, Queen es bueno El viola carne, el viola filetes es ¿eh? bueno también ¿no? A ver, de estar bueno no puede ser de la vida, evidentemente Sí, a ver, son malos sí. Venga, otro, otro villano para el recuerdo ¿eh? Juego de Tronos, ¿no lo has visto todavía? ¿Por no. qué? Porque también han descubierto la verdad ¿Quién es el mayor villano de juego de tronos? El rey de la noche. El guionista. El guionista es el mayor villano de juego de tronos. La gente, quejándose. El mayor villano, eh. No me esperaba este giro de los acontecimientos. El mayor villano de juego de tronos es el rey de la noche, que es calvo. Eh, como tú. Seguimos con lo mismo. ¿Tienes algún calvo que creas que sea bueno? Siempre me dices unos cuantos y nunca aciertas. No sé, calvo bueno, juego bueno. Bueno, en los comentarios yo estoy viendo que mucha gente te dice que Visión es bueno Claro, claro que Visión es, claro es bueno, es de los Vengadores Claro, es obvio Pero es calvo ¿Pero cómo es que es calvo? ¡Tú eres idiota! Visión tiene pelo, si se ve en Infinity War, tiene un pedazo que ya lo quisieras tú para ti. A ver, eso claro, la gente... Representación. No, no, no, no, no. Luego se pone la careta de superhéroe y, y, y no, la careta, careta es como es, si me dices, es como si me dices que el Capitán América es calvo porque se pone la careta y la careta no tiene pelo. Es lo mismo. El Capitán América tiene pelo y la careta se lo pone por, como dicen, pelea para que no le agarren del pelo. Pues Visión igual se pone su careta. Y ya está, pero visión tiene pelo, ¿no? Dejad de decir a visión, si es que no tiene sentido. No, no, visión tiene, Vi, tiene un pedazo que ya lo quisieras tú. Ya lo quisiera yo, joder. No sé. Venga. venga. John Locke. Venga, ¿Sí? de Lost. Os oh, perdidos. Bueno, bueno, bueno. O sea que el mayor villano de la serie, tú dices que. El que mayor es bueno. villano de la serie. Para empezar. Para empezar, John Locke es un tío que estuvo fingiendo que era paralítico durante ni se sabe cuántos años Porque era paralítico No era paralítico O sea, un paralítico coge y se levanta de repente ¿Qué, qué mierda me estás pero contando? era por la isla que tenía un ah, electromagnetismo sí. que pa sí, pero, parece que... Pero al del asma no se le cura el asma Al de gafas no se le quitan las gafas eh, Al otro que es idiota no se le quita la idiotez El gordo sigue siendo gordo El Jonky sigue siendo yonky. Pero John Locke se recupera Eso se llama fraude Se llama fraude, es un farsante Además, en los flashbacks ves que tenía pelo ¿Eh? Y cuando empezó a fingir ser paralítico, se empezó a quedar calvo. La, la maldad le avisaba. Luego que luego está toda la serie moneando: Esto es un misterio, muy misterioso. Esto no sé qué. Nah, nah, no decía nada. Luego que, luego finge su muerte en la quinta temporada. Finge su propia muerte para engañar a sus compañeros. Y luego sale: No, yo soy el monstruo que me dedico a vigilar la fuente de la vida. El monstruo era él. El... ¿Cómo va a ser el monstruo él si el monstruo era una, unas nubecicas así? Unas nubecicas de mosquitos. Y luego hay la fuente de la vida un tapón, ¡pum! Y ya está, ¿eh? No ¿Qué repongo. mierda es esa? ¿eh? ¿Qué mierda es esa? Yo Nada, fraude, Es ¿eh? malo, malo. Bueno, ¿y ¿qué le parece que hay que quitar algún tapón? Lo acabo de decir, el tapón, la fuente de la vida, tapón, ¡pum! Se, se, se pierde la vida. Bueno, no sé. ¿Veis? Otro guionista. Otro, otro que también, JJ, otro que también va para la calvicie Mr. Proper, Mr. Proper es otro que también, te dicen, olor oh, limpio, pero sueltan mucho los comentarios. Vamos a ver. ¿A ayudar que... a la gente? Sí. Para que tenga casa limpia, que, oye, curiosamente siempre las casas, porque están hechas. Están llenas de, casas, de mierda, eh, eh. Yo sé esa gente, ¿cómo puede vivir ahí? Que son delincuentes. ¿Cómo que, quién son delincuentes? Vamos a ver. Mr. Mi Proper fue al principio, ahora se llama Don Limpio Eso fue una coletilla de la publicidad durante mil años Mr. Proper fue al principio, ahora se llama Don Limpio ¿Qué lleva a una persona a cambiarse de nombre? Tú te llamas Pimporra Tú no te cambias el nombre de repente Te puedo llamar yo Purrupo, Pampurrio, Gilipollis Te puedo decir yo ciertas cosas Pero tu nombre oficial no cambia ¿Cuál sería el motivo por el que tu nombre cambia? Te lo cambias tú el nombre no sé, ¿no te gusta? Estás perseguido por la ley Estás sí, sí. perseguido por la ley ¿Por qué? ¿Por qué le va a perseguir la ley a alguien? Porque algo malo habrá hecho Es de cajón ¿eh? y, y luego qué se va a casa Que están llenas de mierda A limpiarlas ¿Qué? ¿Qué están anunciando? Están anunciando que él te blanquea el dinero Dinero sucio se lo llevas a Mr. Proper Don Limpio y él te lo blanquea. Ah, que es una metáfora. Claro, es la publicidad no te lo tienes que tomar tan literal. Oye, el... pero es un tío que blanquea dinero, es un villano, es un villano de los delicados. Él no te atraca, él blanquea el dinero para que no se lo lleve a Hacienda. Oye, pero también es casualidad de que aparezca en las casas justamente cuando van a tomar medidas, cuando van a limpiarlas. Tendrás claro. escuchas. En las casas. Claro, él escucha y hay delincuentes, voy a ponerle micros en su casa. Tenemos mucho dinero. ¿Y tenemos que enterrarlo. Y aparece. Yo tengo la solución. Yo te pero, blanqueo el dinero. Pero ¿eh? entra en las casas sin permiso también, ¿no? Claro, la Sayana. Si pero, es que te estás yo... dando cuenta hasta tú. O sea, es que hasta tú, que eres el principal negador de la teoría de los calvos malvados, hasta tú mismo te estás dando cuenta de que. No se sostiene. No se sostiene que haya calvos buenos. No se sostiene. Bueno. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Tú pues, di? A ver, sé. en comentarios el... Vaya, vale, vaya, vale, vaya. Vale, vale. dime ¿Qué que, que dice mucho la gente, John McLean Vale, vale, vale, John McLean, en las tres primeras películas es bueno y tiene pelo Tiene pelo, o sea, no es calvo En las tres buenas está el proceso de separarse, pero bueno, está intentando arreglarlo con la mujer, tal y cual Es bueno, tiene sus entradicas, eh, que las entradicas te dan distinción, no maldad Pues como yo... No, no, no, o sea, a partir de aquí ya es maldad, ¿vale? Bueno, entonces, entonces el tío lo está intentando arreglar Pero qué pasa en la cuarta y la quinta película ¿Eh? Ya se queda cargo del todo Ya la mujer la manda a tomar por culo eh, Que te jodan, jodigenero Eso le da igual Le han echado de la policía, ahora es un detective borracho eh. Asesina a mujeres En la cuarta y quinta película asesina a un montón de mujeres Luego, a su, al hacker le impide que se junte con su hija Su hija dice, ah, es que me gusta mucho este chico No, no, no, no, hija, yo te sobreprotejo No te dejo que te juntes con hombres Vamos es que es un malo de manual, es un manipulador, un alcohólico, un borracho, un, vamos, impone su voluntad por encima de la voluntad ajena ¿eh? Y luego encima ya es que tenía sus retazos pues Dice, tiene dos tíos, en eh, la primera, ahí, con un ahí hay un tanque, es un tanque, no le va a pasar nada Y en lugar de dejar y pegarles un par de tiros por la espalda, como haría todo valiente, ¿eh? ¿Qué hace? Le estira una bomba y se peta todo el edificio y llena a la gente de cristales y luego el comisario lo quiere empapelar porque ha tirado cristales a un montón de gente y los ha cortado y todo vamos, las que arma los McClane venga ya, corta esto tú, venga ya, ya estoy cansado de calvos y de calvicies y de teorías conspiratorias vamos, que una vez más demuestras que no tienes argumentos para rebatir mis inteligentes teorías Así que a vosotros ahora os toca opinar ¿Creéis que tenéis más calvos buenos por ahí? Bueno, pues ponedlos en comentarios Pero eso sí, aseguraos de que no estén dichos en otros vídeos ¿Eh? ¿Tú quieres decir algo, Pepinello? No, nada más Hasta luego Recordad que si os ha gustado el vídeo Dale un like, compartirlo Y suscribirse al canal Random Que es gratis ¡Hasta luego!